Preparadas, listas, ya, va. ¿Me oyes bien tú, chaval? Hola, me llamo Yunus. Tengo 26 años. Mis padres son de China. Tengo tres hijos. Y soy de la Milagrosa. Llevo aquí, pues, 14 años ya. Yo estoy estudiando segundo de bachillerato de salud. Yo extraño mucho mi país, demasiado. Aún no me adapto. A Navarra me trajo la señora aquí. Sí. <ríe> A Navarra. Es mi casa, ah, Navarra es mi casa. A uno del pueblo de que me ya vivía Navarra. No te vayas, hombre, por Dios. Tú sabes el frío que hace allí. Sí, ellos dicen hace fresquillo. Que fresquillo, no hace frío. <ríe> no hace fresquillo, hace frío. Me Encanta por todas las fiestas que hay, la gente, la comida. Sí, sí, la gastronomía sin duda. Calderete que estaba muy rico. Yo como de todo. Cardo. ...porque en mi país no hay caldo... ...la chistorra, las ensaladas, las pochas... <risa> ...y pues cuando llega Navidad todo el mundo está con caldo... ...eso he dicho, y si no tiene sabor... ...yo con todo el mundo me la llevo súper... ...así sea agria o no agrio, yo me la llevo bien... ...sí, sí, sí, eso está claro como agua... ...los sabores un poco cerrados... ...hay mucha gente dulce, muy buena... ...hola Blanqui, buenos días... ¿Sí? ...cada uno tiene su cuadrilla... ...si eres de fuera no puedes entrar... Es difícil. Eh, es tu tópico, tan sinister? Yo me llevo bien con todo el mundo. Oye, hablas muy bien castellano. ¿Cuánto llevas aquí? Con Contuada, pues, bioza, pixkaba, zabalik eukitza, burua, que eukitza. Es que uno viene porque necesita. Migrar es un derecho que tenemos todos. Necesita. Si no, uno no saldrá de su país. Son navarros todos. A mí me gustaría que Navarra en un futuro fuese una sociedad pues más sostenible y más igualitaria. Y cuando yo sea más mayor quiero ser o profesora o... Que pues, tú puedas ir a, a, a, un, a un grupo de amigos y puedas incluirte y que todos se reciban de una manera bonita. Sí. Y algún día a ver si, si me caso a un, una Navarra. Si no hay amor no hay nada. Espero que la Navarra del futuro no se necesiten en estos videos de convivencia. Mamá, espera un segundo, ¿puedes parar un segundo? Mejor, mejor país aquí, Navarra. Agur, agur. Por fin se terminó este día. Sí. Mañana vendrá el otro. Podemos ir terminando porque va a venir gente y nos vamos a juntar.